en este video vamos a ver cómo hacer que un gráfico que está cargado en una página de mi blog ya sea en el contenido de la página o en un widget como aquí sea grande cuando yo le haga clic es decir se pueda ver ocupando un área mayor de la pantalla para eso tengo que editar la página donde está cargado el gráfico o el widget en donde está cargado el gráfico yo lo voy a hacer con una de estas imágenes, para eso la selecciono y desde aquí, desde este icono del eslabón, voy a decirle que vincule esta imagen con el archivo de medios, es decir, con el archivo que yo cargué en biblioteca para hacer en este caso esta galería. Bien, además de eso, de, como estoy configurando un hipervínculo, desde aquí puedo decirle que además abra esta foto en una nueva pestaña, ¿bien? Entonces, si yo ahora le doy a actualizar y genero la vista previa, cuando yo paso ahora el mouse por encima de este gráfico es activo. No ocurre lo mismo con los otros gráficos porque no he hecho este proceso y cuando le haga clic se va a abrir en una nueva pestaña y se va a abrir ocupando un área de la pantalla que tiene relación con el tamaño en píxeles con el que yo subí esta imagen a la biblioteca. Por ejemplo, si esta imagen tiene un tamaño en píxeles de 800 por 600 píxeles, va a ocupar 800 por 600 píxeles del monitor en el que yo la esté visualizando.